a todos los jóvenes a ser parte de, de esta convocatoria Empodera tu código ADN Emprender porque ParqueSoft nos está brindando unos espacios que son unas oficinas a los 15 mejores proyectos y también capacitación, esto es muy importante cuando estamos iniciando a Emprender porque necesitamos esa fortaleza y esa ayuda y también ese espacio donde podamos interactuar con otros emprendedores por lo del efecto contagio nos vamos a motivar entre nosotros mismos.